Estamos en la cocina, chicas. ¿Listas para arrancar por ahí? Estamos sí. listas, estamos listas acá con Jime ya por arrancar, a hacer esta. Ay, mira, ¿qué estamos viendo compartiendo ahí en pantalla? Ah, a a de ¿Sos teléfono. vos, Jime? Eso sos, ¿Sos vos, Jime. Jime? Oh, yeah. Mira, lo mandó tu hermano. Sí, soy yo cuando, bueno, estudié danza flamenca desde los 4 hasta los 18 años. Ajá. Y eso era, cuando era chiquita vivía bailando Y vivía oh, bailando verdad. Le mandamos un saludo a tu hermano, ¿cómo se llama? Gonzalo El Gori, Gonzalo, que eh. era compañero de Fer y mío Mirá, El trabajo, donde... el productor en aire ¿Es, ¿Es verdad lo que me dicen que Fer le chachachaba el trabajo a Gori? Eh, ¿De sí, No lo sé, no lo sé, no Éramos un buen equipo, los tres, Gori, nos divertíamos queremos, mucho Gori, queremos tu palabra sí. Ay, qué sí. tal era el compañero sí. de... Era bueno, ¿Qué, era bueno ¿Qué, era qué fue entonces. lo que pasó con, con Fernando de Tulio? Pero bueno, mientras, esperamos ese mensaje Nosotras dos, mientras a, empezamos... Esta hermosa charla Empezamos con esta sopa Pero antes, Jimé ¿Te parece que compartamos la placa? Dale. De ingredientes para que en Dale. casa Desde ya Sepan qué es lo que tienen que tener Para hacer esta sopa Perfecto. De zapallo crema Qué rico Con Jimé y la Torre ¿Quién me ayuda, chicos? Vamos a necesitar Para cocinar Zapallo inglés Una papa chica Cebolla Una ramita de apio Ajo Aceite de oliva Sal Pimienta Laurel Queso parmesano y rodajas de pan. ¡Qué rico! Oh, amo. Me encanta. Me encanta. ¡Qué rico, qué rico! Como dice Jime, aprovechando estos últimos días de invierno que nos quedan para hacer esta sopa y sobre todo es una sopa económica dentro de todo, ¿no? Sí, sí, es una sopa económica que, bueno, después uno la puede hacer como más compleja, le vas agregando aceite de oliva, quesito, los, el pan para hacer los croc Ay, el, sí, qué rico, qué pero rico. Pero son cosas que después, si, si estamos más apurados o tenemos menos cosas, sale igual. Bien, perfecto. Bueno, Jimé, mientras empezamos, lo que vos estás haciendo ahora es, estás cortando el zapallo... Cortamos el zapallo, cortamos sí. la cebollita, eh, vamos a ponerle una ramita de apio uh -huh. para que le dé sabor, uh -huh. eh, por ahí un poquito, un, un dientecito de ajo uh -huh. también. Bueno, todo esto lo vamos a poner en una olla con un buen chorro de aceite de oliva, Perfecto. ponemos el ajito, la cebolla. Eh, la, el zapallo inglés que es muy difícil de pelar, lo ponemos uh -huh. con cáscara difícil de pelar, es verdad. Y después lo vamos a sacar con una cuchara. Cuando uh -huh. ya esté cocido, lo sacamos con una cuchara, la papa chica pelada, lo tapamos todo con agua y, y lo, dejamos. lo dejamos que hierva hasta que el zapallo esté súper tierno. Dale, perfecto. Bueno, mientras vos empezás ahí a cortar las verduras, yo voy a sacar del sótano que tenemos de todo acá abajo nuestra olla para empezar a calentar el agua, ¿te parece? Dale. En donde vamos a eh, agregar las verduritas con el aceite de oliva y dejamos que se empiece a cocinar. Seguir. Bueno, Jimé, por ahí alguien eh, que, que se está enganchando ahora, eh, que por ahí desconoce, ¿no? Tu situación y le llama un poco la atención. Eh, el sombrero, el pañuelo ah, sí. el look <risa> El look es eh, una mezcla entre Leonardo Fabio Una cosa así Decime con... Decime que <risa> estás viendo Pasión de Gavilanes La vi, la vi la anterior ¿Te acordás cuando salió hace, no sé? 20 iba, años Claro, yo iba sí. terminando el secundario Estaba cuando daban Pasión de Gavilanes Bueno, sí. ahora salió la segunda temporada Sí, sí, sí, la he visto en Netflix está, sí. Ya voy a ver de qué se trata Pero sí, bueno, esto, se, esto es porque Me está creciendo de a poco el uh -huh. pelo después del alquimio uh -huh. eh, y bueno, es como muy incipiente lo que está creciendo y está en, en esa etapa entre nada y el, algo de pelo, así que bueno, vamos poniéndole onda con pañuelos, gorros. Me encanta, aceptando con... ¿no? Sí. Lo que a uno le, lo que a uno le toca. A usted diagnosticaron hace muy poquito cáncer de mamá. Mira, a mí me diagnosticaron en marzo. Uh -huh. Yo me acuerdo que me hice, la pun me hice los chequeos sí. en marzo. Uh -huh. de, bueno, los que nos hacemos ginecológicos, pap, colpo. Tenía que hacerme eh, la ecomamaria. Y bueno, ahí me salió, en, en, el, en ese íter, me, me toqué como un bultito. Sí. Y dije, esto hay que. ¿Vos te tocabas, claro. hacías lo que corresponde? Haciendo el autochequeo. Uh -huh. ¿Vos mientras contás, ahí? Yo te voy a ir cortando esto, ¿sabes? Tranqui. Eh, en la ducha, viste sí. que nos, nos hacemos ese, ese autochequeo para ver si, si está todo bien eh, y me toqué ese, ese bultito y dije, bueno, urgente, uh -huh. eh, la eco que ya tenía pedida uh -huh. y bueno, nada, en la eco salió ese bultito, era bastante sospechoso, digámoslo sí. así entonces, mamo, punción y el 14 de marzo me dieron el resultado de la biopsia ya que era cáncer de mama. Ajá, qué, import que... qué importante, dos cosas, lo que estás diciendo, primero, esto que decís, los controles diarios que corresponden, que por ahí una o uno, porque el hombre también, eh, también lo tiene sí. que hacer, no lo hace entonces es importante, mirá lo que está diciendo Jime, que ella con el control se pudo dar cuenta que algo raro había en su cuerpo, se hizo es. el estudio y le salió, y lo pudo agarrar con tiempo, y después esto de de repente hacerte un estudio y que te salga, que, que tenés... ¿Cáncer? ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo tomaste? Y a ver, nosotros al hacer los chequeos de rutina siempre esperamos, decimos que bueno, como un trámite tenemos que hacerlo porque sí. hay, hay que ser precavida, hay que hacerlo, pero siempre estamos esperando el resultado eh, beneficioso, es uh -huh. decir, bueno, que me digan que no tengo nada, que estoy bien, sí pero la verdad que recibir un resultado eh, negativo, o sea, que, que hay algo que está mal que, hay, que estás enfermo, es fuerte es duro, eh, como que trastoca toda tu vida y la de tu entorno también, la uh -huh. de tus seres queridos eh, y tenés que repensarte y reacomodarte para seguir adelante porque uno se, siempre se acomoda para seguir adelante eh, pero desde otro lugar, de otra forma con otro ritmo, porque hay un tratamiento que seguir que es lo principal para, para poder curarte, Exacto. Eh, entonces bueno, empezás a, a redefinir prioridades eh, y a bajar un cambio, ¿no? Sí A escuchar a tu cuerpo y a decir, bueno, espera, está bien esta situación que desconozco, que le tengo miedo Pero capaz que algo me viene a decir, y algo tengo que aprender en este caso Bueno, lo tuyo, cáncer de mama, como seguramente cualquiera que nos esté viendo, que le pasa otra situación, ¿no? Y es lo que más cuesta, porque nosotros estamos por ahí muy acostumbrados a nuestro ritmo A nuestras prioridades, a lo uh -huh. que nosotros pensamos que es lo más importante Y de repente tener que... Eh, redefinirnos desde ese lugar y, y escuchar al cuerpo y, y aceptar cuando hay que, por ejemplo, descansar. Bueno, a mí me ha costado mucho eso. Eh, me mucha terapia con, también, con lo que haces vos. Mucha terapia, decir, bueno, no puedo y, y muchas veces me enojé porque... Eh, Quiero estar en Buenos Aires, que tengo cosas que hacer, quiero viajar. ¿Te enojaste con viajar? vos? ¿Te enojaste con la vida? ¿Te enojaste con la enfermedad? ¿Te enojaste con la situación? ¿Con, con qué te enojaste? Me enojé con la enfermedad. Uh -huh. Me enojé con la enfermedad porque yo sentía que quería estar en otro lugar, que quería estar haciendo otra cosa, que necesitaba estar trabajando por ahí y el cuerpo no me respondía. Claro. Eh, con la quimio es muy duro, entonces eh, por ahí no, no, las fuerzas no están. Entonces, eh, bueno, eh, ese impedimento... Pero bueno, ahí está el, el trabajar con un abordaje interdisciplinario, eh, que no es solo la oncóloga o el oncólogo o la mastóloga en el caso del cáncer de mama, sino que hay, hay que buscar ayuda por uh -huh. otros lugares también eh, para aceptar la enfermedad. Uh -huh. Primero, ante cualquier problema lo que tenemos que hacer es aceptar el uh -huh. diagnóstico y la situación, sí. si no, no se puede solucionar. Uh -huh. eh, entonces, bueno, aceptar que estoy enferma, y que necesito un tratamiento para poder curarme. Y bien. ese tratamiento tiene sus tiempos, tiene sus efectos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, que está dando buenísimos resultados. Las cosas malas, que hay días que no me siento tan bien. ¿Pero te respetás esos días de decir, espera, Jime, hoy no no no estás bien. Realmente tenés que trabajar, tenés que ir al Congreso, tenés que viajar a Buenos Aires. Pero, perá, o sea, realmente baja un cambio y quédate. ¿Te cuesta hacer eso? Me cuesta, me sí, cuesta ¿eh? mucho. He hecho grandes sacrificios para, para estar eh, muchas veces porque ojo, que podría no haberlo hecho uh -huh. pero me hubiera enojado más aún conmigo, porque eh, lo que te digo yo ne, hay incluso sesiones que no pude ir porque me coincidían con, con la fecha de quimio y yo la miraba por la compu eh, en vivo y, y esa bronca, no, yo tengo que estar ahí tengo cosas que hacer, quiero estar ahí pero bueno, el aceptar también de que si yo no me cuido hoy, no voy a poder estar mañana, no voy Exacto. a poder seguir trabajando con un montón de cosas que quiero hacer. Entonces, es el momento de... Y si no te cuidas vos... No, no lo va a hacer nadie, porque la enfermedad está dentro tuyo y sos vos la, la, la indicada y la única en decir, bueno, espera voy a bajar un cambio y voy a hacer realmente lo, lo, lo que tengo que hacer. Y uno, por ahí, cuando escucha la palabra quimio, sobre todo las mujeres, no quiero separar mujeres y hombres, pero sí nos pasa en, en el caso de las mujeres que pensamos mucho en la caída del pelo, ¿no? Sí. Ay, más allá de todo lo que conlleva la quimio, pero esto de decir, se nos va a caer el cabello, Sí. Eso debe ser re fuerte, pero tenés una anécdota muy hermosa con tu hermano, que me gustaría sí, que la es. compartas. Bueno, cuando. es como decís, por ahí sí. uno lo piensa y dice, voy a atravesar, estoy atravesando un cáncer, tengo que atravesar una quimio, tengo que atravesar una operación. Mira, esa imagen que estamos compartiendo. Y mira, que ahí justo la tapa Juancito, mira, Juancito, ahí, para que la veas. ¿sí? Ah, está la foto, la selfie. <risa> Bueno, eso fue porque justamente yo ya tenía, ya sabía que me, se me iba a caer el pelo, lo había hablado con mi oncóloga, me dijo, se te va a caer el pelo. Empecé a ver posibilidades, a, a googlear, uno empieza a buscar a ver qué hago para que no, se puede evitar, qué puedo hacer. Eh, hay unos cascos fríos, sí, pero no escuchó. todos los médicos lo, lo recomiendan o lo aceptan. Entonces, bueno, dije, bueno, listo, se me va a caer. Eh, me decían, bueno, aprovechá, que en invierno los pañuelos, los gorros. Bueno, yo estaba como preparada para que fuera un momento súper duro, porque, uh -huh. bueno, a tú también. Amaba mi pelo, siempre haciéndome cosas. Y, y nada. Efectivamente, a los 15 días desde la primer quimio, porque eran muy fuertes, yo las hacía cada 21, pero eran uh -huh. muy fuertes, a los 15 días ya era mucho. O sea, mucho pelo que se me caía todo el tiempo. Yo ya me lo había cortado, lo tenía más largo, me lo había cortado para que no fuera tan brusco. Eh, y se empezó a caer cada vez más. Entonces, un día salí a bañar y le digo a mi hermano, Gonzalo le digo, me vas a Él ya se había comprado la, la afeitadora pensando uh -huh. que él me quería afeitar. Uh -huh. digo, afeitame, porque se me cae mucho ya, entonces nada, me senté, me afeitó él, y cuando se me estaba terminando de, de afeitar a mí, se pasó, me emociono todavía. No, tranqui, no, obvio. sí, obvio, obvio. Jim, es muy bonito lo que está se pasó propio. en la, la máquina y me dijo, no vas a estar sola, así que, y siempre me ha acompañado, siempre, bueno. igual que mi, mis hermanos, mi mamá, todo, eh, fue re bonito ese momento, porque, me empecé a reír con él, me dijo, bueno, ahora dúdame vos porque no puedo solo. <risa> Entonces lo terminé de, de, de emparejar a él eh, y, y nada, nos empezamos a reír de que estábamos los dos pelados, <risa> así que nada, salimos al patio y nos empezamos a sacar selfie y le digo, ah, yo la voy a subir porque me, me gustó además como que a la selfie <risa> y nada, eh, ahí como que se destapó que yo tenía cáncer porque... A ver, también era una realidad que yo quería seguir trabajando, lo que estábamos sí. hablando recién. Y no me iba a quedar encerrada todo el tiempo que estuviera pelada o, o ocultando, mintiendo creando una historia paralela de Estoy pelada por X cosas Y no es para ocultar, es justamente Total. para atravesar Total. Así que nada, bueno, ahí se fue contigo a conocer Gracias hermosa la, la, la, lo, que, lo que acabas de contar de tu hermano La verdad que todos recontra emocionados Bueno, tenemos un montón para seguir hablando Esto es solamente al principio Vamos a quedarnos acá haciendo la sopa Estás re emocionada <risa> No, no, es lindo igual sí, es lindo. Y aparte sí, sí. de todo lo que he pasado y, y, y que se puede salir, que, que los resultados dan bien, que se puede eso, avanzar. todo eso, eso, eso quiero es que me lo... Súper importante. Quiero que me hagas el cierre más en un ratito. Y